Y honesta por parte de Abinader dar a conocer claro, eh, en este el, escenario, el en este escenario a él le va a favorecer porque estamos te estoy explicando el escenario dominicano de la política. Ahora, si tú te fijas, y eso lo vamos a ver. Las personas que en los en Facebook, y que hicieron publicaciones eh, prácticamente burlándose de la situación de Abinader y también de, de cómo eh, haciendo fueron rechazadas por la, la, la más de la mitad de la población esos comentarios. Solo los ciegos, los que, la gente que tienen, eh, que, que nada más escuchan política, son, son los, que, los que de una manera u otra se burlaron hasta cierto punto se burlaron de esa situación. Pero en sentido general, en sentido general, recuérdate que es un pueblo cristiano, un pueblo católico, es pueblo creyente. ¿Tú entiendes? Entonces, eso, eso les va a favorecer. Ahora, donde eso va a desfavorecer a de en el resultado que va a haber hoy en la Cámara de Diputados. Ahí va a ganar el Estado. Ahí va a ganar el Estado bueno. porque va a ser la punta de lanza de los que van a exponer y la justificación de lo que ya eh, supuestamente yo y un grupo sí, dice ya que hay. Que, eh, ya lo que va a pasar en la Cámara de Diputados ya eso está previsto. Crónica, crónica, o sea. crónica de una muerte anunciada. La, la situación de Abinader, de, de positivo, la, la va a favorecer que se apruebe la extensión. Va que vaya sí, sí, pero lo que va a favorecer es que se apruebe todo no lo que se, se ha estado comentando durante toda la semana y que lo advirtió el mismo botello. Si yo hago así, tengo ya mi decisión, entonces tú me das una justificación, yo tengo más fácil de decirte, mira, fue porque eh, no, fue, no fue porque me llegaron una cosita en los bolsillos. Sí, no, no, mira, no, fue sabe, porque, porque yo... Pero que eso no es entre bebé para decirle ahora, mira, esta la razón. entonces por qué porque hay que aprobar la extensión o no? no si sí. es no es un bebé que no, hablando hablado de... que... Ah, pero mira, tú. Se... Tú le vas a pedir mucha inteligencia a los cámaras de diputados dominicanas, por favor. Sí, sí, pero no son bebés los que se cogen 5 y 10 millones de pesos. Van a andar, no son bebés. No no, no, no. No vas a pedir no, nada. No, yo voy a buscar la Miren, en otro orden, serio, en otro orden, pues la, la oposición continúa denunciando el uso de que la, la, el oficialismo. Eh, sigue violentando la, el toque de queda y este estado de emergencia que el país utilizándolo a su favor eh, eh, saliendo según ellos, según la oposición eh, por ejemplo de 7 a 5 de la mañana que es el toque de queda donde se supone que nadie debe estar en la calle cumpliendo con esta disposición del, del, del Congreso que ya no es del Poder Ejecutivo porque es una, una, un estado de emergencia Bien. que se ha sido aprobado por el Congreso de la República Dominicana pues se dice que eh, los dirigentes del oficialismo continúan de manera activa haciendo campaña, involucrándose y eh, moviéndose en todas las provincias, en todos los municipios, pues haciendo sus contactos a nivel eh, electoral. De manera que esta situación, según la oposición, se mantiene, se mantiene dando lo que coloca en una desventaja a la oposición ante esta situación. Y esta es una de las razones eh, que expone la oposición para seguir oponiéndose a que se apruebe y se le extiende al periodo de estado de emergencia a, a, al poder ejecutivo. Yo entiendo que esta discusión, independientemente de los recursos que se puedan mover, según Botello, ¿verdad? Y según las malas lenguas, porque no, tampoco tenemos nosotros pruebas para decir claro. que es una, es una denuncia, es una denuncia de él, de él. Es de él, que yo espero, y así lo decíamos nosotros. Que diga hoy es, de esta tarde, tarde. ¿Qué debe suceder, de suceder, que se apruebe, que sea inducido, ¿verdad? O convenciendo a nosotros, por razones que él ha denunciado, yo espero que él sea el primero en salir al frente de la, de la Cámara de Diputados a mencionar los nombres del cual se comprometió. ...a enumerar que fueron eh, inducidos a levantar la mano y a votar... Para que, este, eh, ...para que se apruebe la extensión del estado de emergencia... ...una vez más en la República Dominicana. Yo espero que yo sea lo suficientemente responsable... Con, ...porque vamos a decir, vamos a tildarlo, serio... ...con todo el respeto que me merece... Claro. ...este eh, honorable diputado de la República Dominicana... ...porque ahí sale la prensa hoy... ...no sé de ser cierto o no, pero las redes han señalado... Que él dijo, Sergio Romero, de que le ha dado cómic, creo que tres veces. Oye, y que se ha mantenido no, no. en aislamiento. No, no, Pero no, no, ¿en no, no, qué tipo de aislamiento? No, no. <risas> sí, sí, eso tiene la que ser una, una cháchara, sí. Eso tiene que ser una cháchara de las redes sociales, decir que era así, era dado positivo. Le decir, mira, recibió bomba lacrimógena, toda la cosa, porque, y que no le ha faltado. Ah. No, de que de ser así. Debió dársele el trato que no se le dio a la señora de Villarriba y trancarlo ahí. Y además debe ser un paciente denunciado a la OMS porque es el único que le ha dado tres veces en el mundo. Pero, no, pero tú entendiendo, debió dársele, eh, inmediatamente dársele el trato que no se le dio a la señora de Villarriba y trancarlo ahí mismo. Porque un señor que se ha pasado todo este tiempo, ¿verdad?, buscando cámaras eh, y haciendo cosas para coger. Eh, eh, como un amigo tuyo para buscar fotografía ¿verdad? los medios, sí. buscar eh, sonido pues y que dice que le ha dado positivo al coronavirus yo creo que no merece el más mínimo respeto independientemente del honorable diputado que sea, pero vamos a esperar lo que ha pasado hoy Sergio, hoy se va a decidir esa una sola caída, se va a conocer Exacto. este proyecto y va claro. a pasar o no va a pasar, vamos a ver mientras tanto Sergio vamos nosotros a una breve pausa comercial y a regresos eh, a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales, además de otros comentarios que tenemos eh, pendientes de actualidad. Así que no pierda el contacto, porque en breve estaremos con ustedes.